¿Podemos mirar aquí? Allí veo una torre de salto. ¡Debo ir más Quiero... rápido! ¡Dadme munición de energía! ¡Aquí hay un depósito de suministros! 45 segundos. Pero podemos llegar simplemente andando. ¡En marcha! 30 segundos hasta que se cierre el anillo gusta apurar, ¿eh? Mola Allí hay un blanco Aquí hay munición ligera Si no entráis en el os mataré con mis propias manos Y munición de energía Atención, el anillo se está... Cerrando. No te daré las gracias Preparaos, usemos la tirolina Necesito matar más ¿Qué es eso aquí delante? ¿Y el enemigo avistado Sí, allí hay un blanco Ahí fuera hay alguien Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Adoro el botín Exploremos por Hay aquí. una culata de francotirador. Nivel 3. Sí, por favor. Enemigo avistado. Saco de huesos, de huesos. Ataque al enemigo incidente Escudos bajos Me Aquí hay una amenaza Necesito munición ligera Buenas, tenemos que entrar en el anillo Me disparan Recargando La barca ya no es más que... Atención, no estamos solos Se sí, Cargando escudos Vamos, vamos hay una nueva marca. Y no soy yo. He visto un blanco allí. ¡Tenemos compañía! ¿He visto un blanco? ¡Me disparan, amigos! Eliminamos a todo el pelotón. Fantástico. Por aquí ya ha pasado otro pelotón. He visto un blanco. Allí. Sí. ¡Ah! Un minuto. El anillo no está lejos. Cargando los escudos. Quiero munición ligera. Allí hay un enemigo. Fantástico, el anillo está cerca. Aquí Ven hay a... un escudo de emergencia. Nivel 3. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo, sí. Veo una víctima allí. 30 segundos. El... Aquí hay una mira. Francotirador. Recargando mis escudos. Acabo de ver a, a alguien ahí fuera. A... Necesito aquí una matar mira ¿Qué es eso aquí delante? 10 segundos hasta que Puede se... que haya algo bueno al por aquí. Vamos, vamos, vamos. Sí, por favor. Darme salud. Solo quedan dos pelotones... ¡Ahí fuera, Me están los Parte supervivencia Por aquí. Más enemigos. Me disparan amigos. Recargando. Me han derribado. Los dos últimos pelotones. Así se hace. Contacto con objetivo. Disparando. Derribé a uno. Recargando. Estás disparando. ¡Más rápido! ¡Más, más! Calle. ¡La bandera es mía! <tose> ¡Me derribaron! ¡Más os vale ayudarme! Sois los campeones de Apex.